Buenas, buenas, ¿cómo andan todos ustedes? Este, estamos desde aquí, desde la, de la hora de Hurlingham, en el sector que nosotros les decimos diálogos, entrevistas, eh, más que nada acompañados este, con Ubaldo de Luna, con el querido Ubaldo. ¿Cómo andás? Hola Marcelo, ¿qué tal? Podríamos decir, sin copiarle o en todo caso claro. arreglaremos el copyright con Bien. el amigo Lautaro Aragón, con conversatorios. Claro, ¿No? ah claro, es conversatorio, vamos viendo. Ustedes saben sí. que a nosotros la cuestión es intensificar el contacto que tenemos con uh -huh. todos ustedes a través del diario, a través de la web, a través de, este, de esto, de las transmisiones y demás. Y bueno, somos de Urlingam, como siempre decimos, antes de comunicadores somos vecinos. Y no dedicamos a esto. Exactamente. Eh, así que yo, a partir de este momento, les juro, y ustedes van a decir, por favor, me callo la boca, no, no, y no, lo no voy a jugar. ¿eh? No, no, la idea es generar justamente esto, no un espacio de conversación, de pasarnos las novedades, ponernos un poco al día de lo que está pasando en Urlingham, de las cosas que han ocurrido en esta semana que estamos cerrando y que ha sido naturalmente una semana singular por lo corto de los días hábiles. Claro. Pero en Urlingham todos los días ocurren cosas. no. Eh, especialmente en el cierre de la semana pasada, es un tema que venimos siguiendo desde que empezamos estas conversaciones, desde que nos llegó esta información que correspondía ...a la situación del cuerpo de voluntarias del Hospital San Bernardino, las Damas de Rosa o las Damas Rosadas... ...de acuerdo a quien lo escriba y quien lo diga, que habían sido injustamente desplazadas... ...por la gestión interina de Damián Celsi, el hombre de la cámpora, que desde noviembre pasado... ...a través de una decisión de su Secretario de Seguridad, había considerado que debían ser desplazadas de ese lugar... Recordemos, las Damas de Rosa son el cuerpo de voluntarias del Hospital Municipal, como lo hay en casi todos los centros de salud públicos de la Argentina. Cumplen esa labor desde el mismo nacimiento de San Bernardino, a la par de aquella iniciativa de Claudina Hornos de Acevedo. Son un espacio tradicional que, como su nombre lo indica, son un cuerpo de voluntarias que, ataviadas con un guardapolvo rosa, brindan tareas de acompañamiento, de contención, de solidaridad, de ayuda, tanto a pacientes como a trabajadores y a personal profesional del hospital. Esta decisión se tomó de por parte del municipio en noviembre último, luego de que las damas de Rosa pretendieran volver al lugar que ocuparon históricamente tras claro. el tiempo en el que no estuvieron por la pandemia. ¿no? Claro. La cuestión es que bueno allí se encontraron con que su tradicional oficina estaba ocupada, con que les habían removido parte del material que ellas tenían, inclusive material para donación, Posteriormente algo de eso no se pudo recuperar, pero bueno, después de muchos reclamos de parte de la comunidad, nosotros simplemente nos sumamos dando eco de lo que allí ocurría, dando inclusive el crédito a algunos medios colegas que le realizaron entrevistas a referentes, a integrantes de este espacio, de este grupo. Lo cierto es que el viernes de la semana pasada se comunicó conmigo una de las integrantes de Las Damas de Rosa para decirme para agradecernos también a nosotros, a la hora y a todos los medios que los acompañaron, uh -huh. un reclamo unánime de la comunidad que inclusive tenía en ciernes un proyecto de parte de Juntos aquí en Urlingam para manifestar su preocupación y para exigir la reincorporación. Bueno, finalmente después de tanto tropiezo, de tanto ida y vuelta, el municipio dio marcha atrás con la decisión tomada y de acuerdo a lo que nos decían la semana pasada, fueron reincorporadas a este servicio. El corolario de, esta, de toda esta historia, Marcelo, es en qué lío se metieron para nada. Para nada. Y te iba a preguntar cómo encontraron, pues te dicen sí, venía a trabajar y supongo que habrán, que si cuando se fueron ya le habían medio como desmontado todo, uh -huh. habrán encontrado todo desmontado. ¿O eh, les dejaron todo ordenado y le dijeron vengan, charlaron algo? La, y... la información que tenemos hasta que de la que dispongo yo hasta el último momento es que les habían restituido el lugar, el espacio físico. Ah, Todavía no estoy informado en relación a en qué condiciones. Esta pregunta clave que vos realizás, encontraron ese lugar que históricamente ocuparon. Yo pensaba respecto a toda esta vuelta, no a todo este giro que termina con un deterioro en las relaciones... Que parte del cuerpo de voluntarias con las autoridades municipales, con el propio secretario de salud. Y con los vecinos y las vecinas. Exacto, que además, es lo más importante, que es lo más importante, ¿no? Porque también el cuerpo de voluntarios se trata de vecinas, claro. al fin de cuentas. Y uno dice, ¿para qué todo esto? Eh, alguien Yo recordaba la frase de alguien que en algún momento definió y estableció que un vivo era alguien que podía zafar de un problema en el que un inteligente jamás se hubiese metido. Y entonces dice uno y se pregunta, ¿hacía falta esta viveza? ¿Era necesario meterse en el problema para después salir? ¿O era quizá mejor pensar antes esto, hablar con ellas y en todo caso jamás haberse metido en este berenjenal que afortunadamente, hasta donde sabemos, ha tenido una resolución favorable? Un error no forzado, diría alguien hablando de tenis o de volei. ¿no? Sí, un error. Después, como corresponde, porque cuando vos sos un trabajador, por más que seas un trabajador voluntario, es decir, te importa y nos importa a nosotros, bueno, ¿cómo es la calidad de un trabajo? Y la calidad del trabajo está, entre otras cosas, constituida por cómo es tu ámbito laboral. Sí. Por eso yo preguntaba cómo vuelven a trabajar, y en eso yo, de atrevido, porque es un hospital público, en algún momento iré hasta personalmente para corroborar. Sí, por supuesto. Además, para que ellas sepan y sientan que desde acá no están solas. No, y eso. No están solas. Creo que es una de las mejores conclusiones que para el cuerpo de voluntarias. Han, han encontrado, y esto es que hubo un reclamo unánime de la comunidad Totalmente. para que ellas fueran restituidas allí, porque insisto si el hospital tiene falencias, si el hospital funciona o mejor o peor, no depende del trabajo de ellas necesariamente. Por el contrario, creo que ellas en muchos casos terminan eh, tapando algunos baches, o aliviando condiciones o situaciones que de no existir, insisto, no existir este cuerpo de voluntarias, por algo nacieron, por algo están allí desde hace casi 60 años. Claro. Eh, el hospital brindaría un servicio de salud no no mejor que el que el actual. Veremos. De todas maneras, obviamente nosotros hemos y seguimos golpeando las puertas para hablar con el Secretario de Salud del municipio de Urlingam, de la gestión del Intendente Interino, Damián Celsi, para saber por qué se dieron esta, estas cuestiones. ¿no? Y además están obligados eh, para que en un servicio de salud, en cualquier parte del mundo, para que vos entiendas, tiene que haber paz social adentro. ¿Entendés? estar todo tranquilo, que seas buen día, ¿cómo andaste? saludás con el de rayo, con el de laboratorio, mm. con la enfermera, sí. ¿cómo andaste? preguntan por la familia y está todo bien. Luego estás preparado para recibir a las personas que son dolientes, que tienen patologías más graves. más. Entonces, esas cosas se deterioran si vos generaste un ambiente y un clima hostil adentro. Sí, Entonces, y, y... Eh, mm. deben recuperar rápidamente este, eh, los buenos tratos. Sí. eso es lo que quería decir absolutamente, creo que en algún momento se tiene que tomar cabal conocimiento de que se está en el manejo de una administración pública de un municipio uh -huh. y no decisiones que tienen que ver puertas adentro con alguna con alguna agrupación política claro, no se no. puede manejar de la misma manera una gestión municipal en donde hay propios y ajenos, en donde hay gente que te votó a vos, que votó a otro y que quizá no votó a ninguno de los dos eh, como si uno tratara de aleccionar en internas políticas. Me parece que eso eso no va y reitero, eh, lo que llama la atención es la, la torpeza en la toma de decisiones en las que ni siquiera parecen haber estado convencidos. Uh -huh. Si no estaban convencidos, ¿para qué tomaste esa decisión? Si la tomas andaste el final, da tus argumentos, uno los puede compartir claro. o no y sostenerlos. Ay, vayas a saber cuál es el cuál es el, el tema de fondo pero no uh -huh. pero tarde o temprano como sí. Urlingan, como dice mi hijo federico es así de chiquitito todos nos, nos vamos, conocemos nos vamos a enterar sí, tarde nos vamos o temprano. a enterar desde un luego. abrazo grande a las a las damas de rosa desde acá este, las queremos, estamos con ustedes y vamos a estar con el ojo puesto. O sea que no crean que, uy, ahora vamos a estar solas. No, no están solas. De ninguna nada. manera. Bueno, antes de seguir con la información, no, no quería irme de lo anecdótico, porque en algún caso lo anecdótico termina pintando también situaciones que nos involucran a todos. ¿no? Eh, en mi caso particular, como periodista, como vecino, vecino específicamente del Polideportivo Municipal de Bullingham, nunca estuve de acuerdo ...con el convenio que se selló con el club atlético River Plate... ...soy vecino del Poli, soy hincha de River... ...no para evitar cualquier tipo de suspicacias... ...nunca estuve de acuerdo con, con ese convenio... ...porque entendía que hay disparidad de recursos... ...y de posibilidades con el club... ...en algún momento alguien argumentó que esto iba a servir... ...para que chicos de Hurlingham pudieran de alguna manera... ...sumarse a las divisiones infantiles... ...no me consta que este fenómeno se haya dado... Y menos me gustó que se empezara a acercar casi todo lo que correspondía a las canchas de fútbol del polideportivo de Burlingame. De hecho, hoy River, no las conté, no recuerdo, pero ocupa buena cantidad de ese espacio que sí. estaba dedicado a la práctica del fútbol, solo dejaron una cancha ubicada en un rincón que para colmo de males queda humillada al lado del estado de los campos de juego de River. Uno pasa por ahí y ves un billar en las canchas que corresponden a River y algunos, algunas matas de pasto polvoriento en el rincón que quedó para uso de los vecinos. Como soy vecino, el sábado pasado fui al Polideportivo de Hurlingham, y me encontré con que el sector que da justamente a las canchas y a la pista grande, por decirlo de alguna manera, próximo al complejo de piletas, estaba cerrado, cerrado con candado. Estaban las vallas allí puestas y cerrado con candado. También se, tomaron, se encontraron con esta sorpresa un grupo de chicos que se habían juntado para jugar a la pelota. Reitero, en el potrero que quedó en la esquina y que no tiene nada que ver con las canchas que River utiliza. Es más, River, podrías poner un pastito mejor ahí en la cancha que quedó disponible para los vecinos. No le debe costar nada, ¿no? Tienen ingresos suficientes como para hacerlo. La cuestión es que queda mucho más expuesto el estado de la cancha pública en relación a las de River la cuestión es que los pibes no podían ingresar a esa cancha siquiera estaba todo cerrado yo estaba ahí en el poli y después vi que los chicos hablaron con una de las dos personas que estaban a, a cuidado del polideportivo esto fue el sábado pasado eh, y los chicos se terminaron por ir no, no pudieron jugar a la pelota porque no había lugar, además mucha gente va los fines de semana, el playón sí. estaba lleno hicieron una cancha de fútbol de arena eh, la cuestión es que no había para jugar no había espacio para jugar Después me enteré, leyendo el diario deportivo Olé, que viste que entre semana Boca jugó con un equipo boliviano por Copa Libertadores, sí. con Always Ready, que tiene la camiseta como la de River, parecía sí. la de River. Bueno, ahí me enteré, leyendo Olé, que el equipo boliviano, el sábado cuando yo pasé, digo entre paréntesis, vi una camioneta del lado de las canchas de River. Bueno, el domingo pasado, al otro día que yo estuve, el equipo boliviano entrenó en lo que Olé dijo, escribió, es el campo de River en Urlingham, o sea, ya ni siquiera están hablando de campo concesionado, sino que directamente hablan de el terreno, el polideportivo de River en Urlingham, para discutir. Y que este equipo boliviano entrenó allí, razón por la cual me imagino, por la tarde entrenó en el campo de River en Ezeiza, pero ahora mañana vinieron aquí a Urlingham, razón por la cual me imagino habrán preservado todo ese lugar, para que eh, el equipo que jugó en Copa Libertadores con Boca y que perdió ante el senaice se pudiera entrenarse allí. Yo digo que está todo bien el acuerdo, que está todo bien el convenio, pero que la prioridad siguen siendo los vecinos. Claro, yo te estaba escuchando con atención, pues nosotros, este, al contrario, hemos apoyado ese, ese proyecto eh, por cómo estaba al, al comienzo. Ahora la verdad que está muy bien, pero eh, me llama la atención lo que le está diciendo que no está dentro de mi estándar. Mi idea tampoco era que de eso se lo apropiera de River. Al principio, cuando se empezó con este acuerdo, a mí me consta, porque yo lo filmé y lo vi, que en varias canchas, de las que están cercadas, podían jugar vecinos mm. ahí a la pelota. Sí. No sabía que en este momento eso estaba vedado. Mirá, no tenía... No tenía idea, realmente. Mi estado pero físico durante... lo demuestra, pero pues yo, yo cada lo... tanto voy al poli a trotar no, no, no, a la no. pista ah. grande. Y nunca están ocupadas no, no, esas canchas eso. y solo queda, reitero, la que da justo en el rincón frente al complejo de piletas. Que, reitero, uno ve cómo están las canchas de River y cómo está esa y uno diría... Che, River no podría también mantener Esta cancha si ya tienen como seis o siete sí. Canchas en buen estado, ¿qué les cuento River o el municipio, porque el, el municipio no, no te lo está regalando no. Cobra un canon que sí. debe ser importante Y entonces también Pero vuelvo a decir que me interesaría Después lo vamos a ver con Federico Y vamos a ir allá, porque yo Las veces que me pasó fue que yo fui a propósito uh -huh. Con la cámara a filmar sí. Porque decían que nadie podía jugar Y yo la verdad que las veces, las veces Que fui, entré, me quedé Así fui eh, para ver gente de, de boxeo que están ahí enfrente. Sí, claro. La entrada, claro. Y, y me puse y les pregunté. Me dice: Sí, no tenemos ningún problema, vamos y jugamos. No es la primera vez que escucho de estos últimos tiempos lo que vos decís: de que hay guardias de seguridad que son bastante refractarios con el público uh -huh. que quiere sí. entrar a usarlas. Así que eh, lo que vamos a hacer es eh, ir, observar y preguntar. Sí, y menos. Es. Porque sé que estábamos. Uh -huh. Sobre el final de una primera etapa de convenio, que habría sí. que o renovarlo... Sí, creo que fue renovado, creo Pero que se renovó el, el no, convenio. no este, Sí, hay que, hay que averiguar uh -huh. y preguntar qué está sí. pasando. Sí, yo creo que un sábado a la tarde no se debería cerrar medio polideportivo, por más que venga un equipo a, a entrenar. Me parece que en todo caso lo que la gente más usa es la pista grande para caminar o ese rinconcito claro. que quedó para para jugar que dicho sea de paso está no está en buen estado en relación a las canchas de River pero bueno, era más que nada un comentario no tengo precisión, no tengo datos informativos respecto a esto, si sí me acuerdo la primera vez que mediante una audiencia pública inclusive, se votó para que River, para que el municipio de Urlingham acompañara ese convenio con River ¿Mm? eh, vuelvo a decir, nosotros eh, yo acompañé eso con, con mi hijo desde la hora de un principio por el estado en el que estaba y entonces se generaba una mejor situación también en esa época vimos gente que jugaba pero ahora la situación que comenta este Ubaldo es diferente, es otra Vamos cosa. a ir con una pelota, con las camisetas de la Vamos hora, a, a ver si nos dejan entrar. Yo me voy con la camiseta de Peñarol a ver <ríe> si me dejan entrar, si no, se pudre. Bien, bien. Bueno, Marcelo, y por último, en, en los temas que tienen que ver con esta agenda de semana acotada, de semana especial y singular que hemos tenido, eh, en realidad lo penúltimo. La semana pasada volvió a sesionar el Consejo Deliberante de Urlingham, Convocaron a las 10 de la mañana y uno recordaba que justamente uno de los cambios que se había implementado en la gestión de Juan Zabaleta, y por supuesto dentro del propio cuerpo deliberativo, era modificar el horario de sesiones. Las sesiones se empezaron a ser por la tarde para que se favoreciera la presencia y la concurrencia de vecinos. Ah, claro. A la mañana la gente trabaja por lo general. Claro. Bueno, me sorprendió esto, después me enteré que se trataba de una sesión extraordinaria que estaba vinculada a homenajes relacionados con el mes de abril, con la fecha del 2 de abril y demás. Así que bueno, en ese caso uno entiende que una extraordinaria se fija en horarios especiales y demás. De todas maneras, de esto nos enteramos gracias a algún dato de una concejal o de un concejal amigo que nos pusieron al tanto de lo ocurrido, todavía seguimos esperando por un funcionamiento idóneo acompañando el trabajo de los medios de prensa de parte de las propias autoridades del Consejo Deliberante que encabeza la edil oficialista, la este, señora Cecilia Sáenz. Además, eh, me, a uno le parece bien siempre que se estén homenajeando a los que son este, héroes de Malvinas, caídos y demás. Uh -huh. Y basado en lo que dijo Ubaldo, si anteriormente se había cambiado el horario para que los vecinos y las vecinas pudieran tener acceso, me imagino que uno debería haber pensado que el homenaje para nuestros héroes locales debería haber tenido un marco de mucha cantidad de vecinos uh -huh, en sí. el horario habitual, cosa que no había en las cuatro o cinco fotos que distribuyeron, que estaban sí. los homenajeados y los concejales. Después de había nadie, nadie más. Bueno, nada, eh, viste que nosotros comentábamos aquí en la última intervención que en el municipio de Morón, inclusive esto fue una, una iniciativa que instaló la primer gestión de Martín Sabatela en el vecino distrito, y esto es que el Consejo Deliberante realice justamente una sesión especial recordando todos los 24 de marzo, y la hacen el 24 de marzo. Sí. No la hacen el 3 de julio, ni el 2 de abril, ni el 23 de marzo, ni el 25 de marzo, la hacen el 24 de marzo. En Ullingham, creo que también en esta sesión especial a la que no pude ir, porque por la mañana tengo la mala costumbre de trabajar también, eh, creo que también se evocó justamente el, el 24 de marzo. Se lo hizo un mes después casi. Mm. Eh, me parece que no entiendo las razones por las cuales una fecha tan clara, tan concreta, eh, si bien hubo movilizaciones y algunos de los concejales querían estar en las movilizaciones, bueno, uno prioriza ese tipo de tareas y creo que inclusive realizar actividades que tengan que ver, sobre todo en una fecha, reitero, como la del 24 de marzo, hacerla en tu propio lugar tiene un valor significativo. Claro que está bien demostrar la cantidad que se movilizan en una convocatoria nacional. Mm. Pero siempre hemos dicho que lo que falta muchas veces es que nuestros vecinos y vecinas sepan lo que pasó acá en Ullingham. claro Y una sesión especial convocada para el 24 de marzo, el 24 de marzo, y si es posible en un lugar que no sea el Consejo Deliberante, sino sacarlo a la sociedad, hacerlo en la plaza, en donde fuera, sería recomendable para saber lo que pasó también en cada una de nuestras esquinas, si no terminamos considerando solamente el 24 de marzo un asunto ajeno, que no ha ocurrido... Claro. Tan también dentro de nuestro lugar. Como una postal aislada, y además hay que recordar, y, y volvemos a afirmar: primero, el, el primer eh, mostrador de la democracia es lo que pasa en los territorios municipales. Entonces, el primer territorio de la democracia es cuando el vecino y la vecina eligen a sus concejales. Entonces Si los concejales luego quieren un acto masivo Lo tienen que hacer pero en, en otro momento sí, sí, sí, Primero claro. tienen que ser conscientes y, y tener internalizado la responsabilidad De la representación que tienen Representación delegada Nosotros votamos Nosotros y nosotras y nosotres Como quieran Todos en hurling a los 200.000 casi que hay Votamos para elegir representantes para que atiendan ese primer mostrador de la democracia que debe cumplir con formalidades. No es necesario que Urlingan tenga 200 años como Morón para que entonces uno entiende que Morón sabe respetar lo que es la institucionalidad. Sí, sobre todo eso, ¿no? el rango de institucional que tienen determinadas agendas, determinadas cuestiones públicas, porque en Morón, aún con la diferencia del caso, más allá de la buena gestión que hizo como director de Derechos Humanos, eh, eh, Mones Ruiz, Francisco Mones Ruiz uh -huh. en, en Morón, en la gestión de Ramiro Tagliaferro uh -huh. aún en la gestión de Juntos que no parecen emparentados con este tipo de políticas, se respetó la sesión especial del Consejo Deliberante del 24 de marzo uh -huh. en el Consejo, si sí, los concejales ese día después se quieren ir a una movilización o ir a comer un asado, uh -huh. depende de cada uno lo pueden hacer, pero la primera función que tienen, al menos uno así lo considera porque uno es de Burlingame y vive aquí y los votó para ellos es ser concejales, ser concejales y representar, insisto, cuando hay mucho para laburar todavía, porque mucha gente sigue considerando el 24 de marzo y, y la irrupción de la democracia a partir de la dictadura cívico-militar como un asunto que no nos pasó a nosotros, y nos pasó a nosotros. Nos ocurrió a nosotros, con víctimas, con perseguidos, Quedó con datos que desconocemos todavía de lo que pasó en Urlingam y en el viejo partido de Morón del que formábamos parte. ¿Ustedes calculen que Urlingam, por ejemplo, yo que soy nacido en Montevideo, Urlingam tiene más desaparecidos que el Uruguay? Sí, claro. Así que eso te está diciendo que en Urlingam pasó algo, ¿no? Uh -huh. Te sí. lo repito, tiene más desaparecidos que el Uruguay. Y el Uruguay. Sí. Lo, lo, lo que nos ha pasado a mí en lo personal es haberme enterado de historias de vida referidos a ese mm. tiempo siniestro que padecimos en la Argentina a partir del conocimiento personal y no porque antes existiera alguien que pusiera claro. blanco sobre negro sobre lo que había ocurrido sí, sí, sí. entonces me parece que hay mucho para elaborar eh, Sí, por supuesto que sumar número es una demostración de vigencia, de plenitud de los reclamos de memoria, verdad y justicia pero también se lo puede hacer acá en Eulingham claro. también se lo puede hacer acá en Eulingham con la presencia que sea, con los números que sean pero instalando el tema y mostrando cómo lo muestra el paseo de la memoria cómo lo muestra cada actividad que recuerda las víctimas del genocidio Aquí en la Argentina de, de esa manera Es como cuando uno nace ¿Por qué te ponen un nombre? Primero, es decir Empezás para el desarrollo de la persona Tus padres dicen Van al registro civil Y te tienen que anotar Y se tienen que hacer cargo ¿Quién es el papá? ¿Quién es la mamá? Va con uh -huh. un nombre y un sí, apellido claro. Luego tienen que ellos conformar Que se responsabilizan sobre la persona Lo mismo pasa con una sociedad y la libertad y la democracia es decir, vos desde un principio la tenés que tener bien atornillado uh -huh. bien abulonado porque luego lo que esperás es desarrollo cultural que trae desarrollo económico, porque no es al revés. No, no, por supuesto. Así que, este, bueno, dicho eso, eh, para que quede claro que nosotros estamos totalmente plenos a favor de la democracia, de la institucionalización, del Honorable Consejo Deliberante, porque nos pertenece porque las personas que están ahí tienen un mandato delegado. Sí, además y, porque quisiéramos hablar más y mejor del más y mejor. De, por supuesto, sin y ninguna debatir duda. y charlar. Sin ninguna duda. No hay drama, mire, pagamos el café y la media. Luna. Bueno, echarla. te lo dejo a tu consideración en ese caso Pero bueno, te devuelvo ahora eh, eh, cuestiones que tienen que ver con la política Podríamos decir local en primer término y también abarcativa hacia lo nacional Y en uh -huh. este caso destaco el laburo tanto de Marcelo como de Fede Que estuvieron ayer en el club El Ciclón Para los que somos de Urlingam, el club ubicado en Poeta Rizo y Andonaegui Allí volvió a realizar una de sus tradicionales actividades, nos lo contó en algún momento, cada vez que la agenda como Ministro de Desarrollo Social de la Nación me lo permita, voy a estar en Urlingam, me recarga las pilas, me gusta estar en el distrito, encontrarme con su gente. Hablamos del Intendente en Licencia, Juan Zabaleta. Estuvo Juan Zabaleta ayer en Urlingam, estuvieron las cámaras de la hora de Urlingam, como único medio presente. Único medio, único medio local y nacional. Exactamente presente sí. en esta visita que realizó eh, Juan Zabaleta, acompañado por gente de su entorno más cercano, ex de Urlingam, como el caso de Damián Feu, de Pablo del Valle, reconocidos integrantes del espacio que lo respalda a Zabaleta en el plano local, como por ejemplo Jorge Tazara de Urlingam Tiene Futuro. Un abrazo, eh, Jorge. Toda, toda la actividad giró en torno a esto que en algún momento se pensó como una especie de plenario. En realidad podríamos decir que en términos informales fue un encuentro cara a cara de, de Zabaleta con su gente. Por ahí había algunas expectativas a definiciones más tajantes del ministro. Pero me parece que en todo caso lo mejor es poder compartir, al menos si te parece, Marcelo. Dale. Parte de lo que dejaba con sus palabras ayer Juan Zabaleta en el Club El Ciclón de Hurlingham, lo escuchamos y lo compartimos. Permitir. Vamos a estar siempre, como lo hicimos muchas veces acá en Urlingham, el pan popular fue un ejemplo, acá está Nico del supermercado de los Nicos, armábamos las góndolas con los precios populares también. Digo, lo que hay que hacer es todos los días pensar en cada lugar, en cada provincia de... ...defender el bolsillo de nuestra gente... ...y así lo vamos a hacer... ...y así vamos a seguir poniendo el cuerpo... ...yo los extraño mucho de verdad... Y, y, ...y les pido que cuiden a Urlingan... ...y les pido que todo lo que haga falta... ...en Urlingan siempre... ...traten de hacérmelo llegar, siempre... ...siempre va a haber y vamos a estar... ...con un oído puesto en este distrito... ...en mi lugar en el mundo... ...yo le agradezco mucho a Urlingan, a ustedes... ...la posibilidad de haber llegado... ...a ser intendente, lo transformamos lo pusimos distinto, lo mejoramos en las distintas políticas, eso tiene que seguir tiene que seguir bien, tiene que seguir por el buen camino, Tienen que, hay, que, hay que hablar, hay que pedir reuniones, hay que contar las cosas, más que nadie, mejor que nadie, cada militante, cada compañero y cada compañero en cada barrio, escuchando a cada vecino. Yo me propuse todos los sábados venir un ratito, ir a una casa a un vecino, tomar un mate, tomar un café, escucharlo, son los momentos... Más importan importante es esto, los difíciles, para poner la cara y para escuchar, porque siempre vamos a tener una respuesta, porque siempre vamos a tener la posibilidad de entender que es abriendo la cabeza y hablando de lo que la gente quiere escuchar. Tenemos un problema... Enorme en nuestro frente político, enorme. No le estamos hablando a los argentinos, estamos hablando para adentro. A nadie le importa nuestra interna, a nadie. La gente quiere laburo, la gente quiere que la escuela esté mejor, la gente quiere que el hospital esté mejor. Ahí hay que poner el esfuerzo todos los días. Dejarse de hablar pavadas, dejarse de hablar pavadas, que a nadie le importa. Los debates se van a dar en el momento que se tengan que dar, es ¿eh? fortaleciendo un gobierno, fortaleciendo al presidente, es de esta forma como vamos a crecer, porque la verdad es que todos los días tomamos decisiones, todos los días tomamos decisiones, y las decisiones que tomamos es pensando primero en los que menos tienen, primero en los que menos tienen. Y la verdad es que si bien nos tenemos que hacer cargo, venimos de una situación muy complicada, muy complicada. Nos dejaron la Argentina quebrada, endeudada. Planteamos lo mejor que podíamos hacer, que era este acuerdo para sacarnos el Fondo Monetario de encima. Bueno, es el acuerdo posible. Ahora, ese acuerdo en el Ministerio de Desarrollo Social no va a afectar ninguna política pública que tenga que atender un argentino y una argentina. Ninguna, porque yo tampoco lo iba a permitir, porque yo tampoco lo iba a permitir. Ahí está, ahí sí. conecté Perfecto. los micrófonos Estamos uh -huh. escuchando, te escucho eh, primero, bueno, por supuesto, esto forma parte. Reitero de lo que ya nos había adelantado cuando estuvo en, en William Morris, el, el ministro Juan Zabaleta la y esto de es los pibes. exactamente allí En la quinta de los pibes nos dijo, yo voy a volver cada vez que cada vez que mi agenda me lo permita. Uh -huh. Lo de volver es relativo porque Zabaleta es un hombre de hurlingham que vive en Burlingame, y que naturalmente hace política y que sigue teniendo un, un oído como él lo decía ayer en el distrito. Eh, hubo cuestiones en las que Zabaleta iba de lo general a lo local y a la inversa. Uh -huh. Porque recién escuchábamos eh, que uh -huh. el intendente en licencia hablaba y decía, bueno, sigo teniendo presencia acá, me tienen que seguir contando lo que pasa acá, escuchar a cada vecino, este estar es cerca de su palabra, mundo, exactamente... Eh, eso desde lo local, desde lo nacional, decía, por ejemplo, que la democracia y la sociedad está esperando que la democracia justamente le resuelva los problemas que, que ya tenía y que para eso están en el gobierno. Eh, por otro lado, un mensaje hacia adentro del frente de todos, y esto es que se termine con las internas, que esas situaciones no le importan a nadie, que la gente no está pensando en el 2023, sino que están pensando en cómo resolver sus problemas de hoy, los de mañana y los de esta semana. Incluso él dice más adelante que la gente se le acerca este, y le cansa papelitos. Exactamente. Y que en todos los papelitos le está pidiendo este, trabajo. Eh, opciones. Uh -huh. como sí. dice, no Ninguno me preguntaron este, quién va a ser candidato, a ser okay. candidato? de nada, uh -huh. ni, ni le viene con nadie. Si la gente dice tiene una extrema necesidad, eso es lo que decía Zabaleta. Y entre otras cosas también reclamó a su propia dirigencia, la de su espacio político, la del Frente de Todos, que dijo Zabaleta textual, dejemos de ser comentaristas. Porque justamente lo que ocurrió la semana pasada es que uno escuchó a funcionarios con responsabilidades claras, como el propio gobernador bonaerense Axel Kicillof, trazando un panorama de lo que se vive. Y sí, todo el mundo sabe y coincide en lo que dijo Kisilov, Ahora, Kisilov está ahí para resolverlo, claro. no está para comentarlo. Esto lo interpreto yo, Zabaleta habló en términos generales de lo que dijo la sobreabundancia de comentaristas que no se ponen a solucionar los problemas que tiene la gente hoy. Y después hubo un párrafo que yo subrayé, que ya sí tiene que ver con el plano local. Eh, dijo Zabaleta en un momento, y esto es textual, claramente escuchamos muchas cosas, de quejas, de persecuciones, y hablaba de Urlingham. Uh -huh. Bueno, esperemos que se entienda lo que está pasando, que se entienda que nosotros pusimos un norte enorme en este municipio un norte de inclusión, de igualdad, de políticas sociales, de mejoras en todo lo que tiene que ver con el sistema de salud público, de acompañar a cada empresario, porque cada empresario que produce es un puesto de trabajo para nuestros vecinos. Y uno pensaba que claramente cuando dice nosotros pusimos un norte de este municipio, quiso decir de alguna manera, pusimos este municipio en un piso de calidad, lo que de alguna manera Zabaleta está diciendo, hey, no arruinen lo que nosotros hicimos. Un poco se interpretó así. Un poco se interpretó así. No lo profundizó. Uno no sabe si no lo profundizó para no romper lanzas o si simplemente su mensaje tenía que ver con guarda que si nos va mal como municipio nos va mal a todos. ¿No? Hay varias lecturas que se pueden hacer. Por supuesto que hay sectores que estaban del propio espacio que responde al ministro esperando definiciones más tajantes, por ahí que profundizara esto que insinuó con, che, miren que nosotros pusimos el municipio en este lugar, no lo arruinen, uh -huh. no choquen la calecita. No choquen la calecita. Lo cierto es que eso no se profundizó, Zabaleta quedó allí, en algún momento también mencionó, insisto, eh, persecuciones, bronca, y esto es lo que capta no solo el Ministro de Desarrollo Social, sino lo capta también gente de su sector, gente de, de su entorno cercano, respecto a cierto destrato, y esto ya tiene que ver con situaciones que creo eh, se vinculan con el municipio de Burlingame y su administración actual. Y eso es en el ámbito político. Luego nosotros andamos por la calle viendo comerciantes y gente, uh -huh. y viene, viene parecido el concepto. ¿No? En cuanto a no falta de comunicación en general sí, claro. eh, Falta de preocupación en lo general Desconocimiento A mucha gente le ofenda le ofende de distintas áreas este, eh, De repente aparece alguna persona que logra algún encumbramiento Y este, cuando van a hablar con él no saben ni quién es eh, pero me lo dijo personalmente sí a mí, a mí me ha pasado este, charlar él, sí. es, es muy yo nunca había escu escuchado algo así porque antes de estar Zabaleta estuvo Acuña y Acuña la verdad, más allá que yo pudiera estar de acuerdo o no con él, era una persona con una presencia territorial y que conocía a todas las personas del mm. distrito sí, luego sí, vino Zabaleta mm. lo mismo y ahora estamos en una situación donde mucha gente refiere sobre eso, incomunicación desconocimiento y eh, después la última que faltaba que yo vi por la calle vi eh, un afiche del municipio con la cara del este del intendente interino eh, di, eh, haciéndose cargo de una obra que ya se está construyendo que es el polideportivo de Villa sí sí de, tenía algo para decir respecto a eso eh, no quiero irme del otro tema en relación Disculpa, a, a, a algo que hablaba con un concejal del oficialismo también no no forma parte de, de ni de la cámpora ni del espacio que tiene que ver con, por ejemplo, los ex nuevo encuentro de la corriente de lealtad. Eh, y él me decía, cometieron el error en esta cuestión de meter gente propia, como suele ocurrir en cada gestión municipal que arriba al manejo de la cosa pública, sí. de haberse desprendido de gente que conocía cómo se maneja esa cosa pública. Claro. Cosa que no hicieron, no hizo Luis Acuña, no hizo Juan Zabaleta, y esto es dejar gente... Que sabe cómo se maneja, hasta si se quiere, la burocracia de un municipio, cómo se hace un expediente, cómo se maneja este, tal llamado, cómo se publica una orden de publicidad, cómo se, etcétera, etcétera. Infinidad de temas en los que las personas que ya están en la administración pública tienen un conocimiento que los que llegan nuevos no tienen. Porque siempre, en cualquier lugar de laburo, a vos te ponen a trabajar con alguien que sabe del trabajo. Claro. ¿No? Esto me ha pasado en cualquier trabajo que hice. Siempre me decían, bueno, vos trabajas con él, que esa persona tenía experiencia y me podía enseñar. Claro. Bueno, lo que dice, lo que me decía este concejal es que de alguna manera en el municipio se han quedado quien sabe enseñar, sin gente que sepa enseñar, para decirlo de alguna manera. Y por eso se producen tropiezos con los lo que se están produciendo, eh, por eso se da esto que Zabaleta sin dar nombres propios, pero mencionó persecuciones, situaciones claro. de malestar, cierto destrato. Y respecto a lo que planteabas de los afiches, bueno, la lectura que yo hago como testigo, como vecino de Burlingham y en el último lugar como periodista, es que lo que están pretendiendo es más bien instalar la figura del Intendente Celsi, que, que sí. hablar de un polideportivo. De hecho, este polideportivo que se está construyendo en Villa Tesei, todavía en etapa de construcción, se comenzó a trabajar, a gestionar en el trabajo de Juan Zabaleta como intendente. Lo mismo pasa con la sala de salud de Villa Club, que se está construyendo ahí sobre Paso Morales en el polideportivo y tantas otras iniciativas, que por supuesto aplaudimos que la gestión interina las continúe y si ah, es posible mira. que las termine. Aparte porque las necesitan los vecinos y las vecinas. Exacto. ¿Por qué decimos que mm, el objetivo de estos afiches, que quizá no todo el mundo que nos ve los pudo observar o apreciar en la calle? Porque lo que aparece en ese afiche en un 90% es la cara del intendente interino. Y sí. detrás, una obra en construcción. Eh, es más, cuando Zabaleta dice dejemos de, de lado las internas, las internas aparecen de modo exponencial, con que esos afiches que aparecieron el último día miércoles en la mañana en Urlingham, el jueves ya habían sido arrancados. ¿Sí? Es decir, que hubo gente que no quiso ver esos afiches. Y la verdad es que no creo que ni el Polo Obrero ni Juntos se hayan tomado el trabajo de hacer eso. Me imagino que forma parte más bien de un intercambio dentro del frente de todos. Obviamente, esos afiches fueron rápidamente repuestos con otros, que hablan de la sala de salud, que hablan de iniciativas culturales, de pavimentos, etcétera, pero siempre en el primer plano con la cara del Intendente Damián Celsi Para instalarlo, para que la gente lo conozca, para mostrar gestión supuestamente, lo que pasa es que se trata de iniciativas que ya vienen de larga data, reitero, puestas en marcha por la gestión del hoy Ministro Juan Zabaleta. Lo que también uno lamenta es que muchos de esos afiches terminan siendo plata tirada porque duran nada, ¿no? Eh, y por otro lado, uno lo va a decir de picante, porque uno dice eh, los programas políticos tradicionales de la televisión nacional te tiran preguntas. Si uno dice, ¿no será que la cara de Celsi responde a esa encuesta que nosotros publicamos donde dice uh -huh. que a él no lo conoce mucha gente? Sí, puede y puede ser que sea una respuesta ahí, de instalación. De una, una respuesta de instalación, uh -huh. este, entonces quiere decir que está escuchando, saludos Intendente Interino, lo estamos esperando para que algún día de estos nos conceda amablemente una entrevista para hablar con usted con el mayor de los respetos. Sabes que yo, no, no, no, no más allá de lo mero de necesidad laboral, por ejemplo nunca tuve ni tengo Facebook, y el otro uh -huh. día circuló mucho la entrevista que creo que en C5N le realizaron al intendente pero, Celsi ah, C5N, con no Iván Jargrowski, y sí. me decían lo que me sorprendía, porque Jargrowski y la señal son señales claramente identificadas con el kirchnerismo, que no la pasó muy bien el intendente Celsi. Digo, me lo comentaron, no voy a afirmar esto porque no tuve la oportunidad de ver la entrevista, pero en cuanto pueda verla, por ahí la semana que viene comentamos algo, ya que el intendente no es... Afecto a brindar entrevistas a los medios locales. Y se, me, se metieron en un callejón porque tu colega es una persona que no le regala nada a nadie, te diría. Uh -huh. Es bien, un muy buen colega bien. que no regala nada a nadie y si te tiene que apretar, te aprieta. Sí. Ese concepto que tengo de él. Veremos entonces eh, si tenemos oportunidad y por ahí hasta podemos tomar algún extracto de, ah, de, ¿sí? de la intervención de Damián Celci en C5N. Reitero, nos gustaría que las preguntas, quizá no las mismas, pero sí la posibilidad de efectuar las que estuvo Iván Jardrowski en C5N, las pudiéramos efectuar nosotros, porque la diferencia de los medios nacionales es que en un diálogo con un intendente comunal, ese intendente puede salir airoso respondiendo sobre claro. cuestiones que no necesariamente lo involucran, que son su gestión. Te pueden vender cualquier cosa, te pueden decir que Burlingame está maravilloso, cosa que no lo está. Uh -huh. En cambio, uno conoce, no sé si todos, pero sí muchos de los baches que hay en las calles, de la falta de luminarias, de los problemas de inseguridad, de los problemas que tienen que ver con asuntos endémicos de Burlingame, como por ejemplo las demoras en el paso a nivel de Rubén Darío. En fin, muchas cuestiones que uno por conocimiento propio tiene y que los medios nacionales, por supuesto, le resultan ajenas. Por eso, a nivel comunicacional, en este momento, en todo el planeta, pesa mucho más lo local que lo nacional. Sucede en todos lados, uh -huh. es así, la gente de acá del barrio le interesa mucho más lo que pasa acá y lo que pase en Vicente López, o lo que pase en Capital, lo miran de revalo, pero vienen y te dicen, sí, pero en mi calle no te barren, o lo que fuera. Uh -huh. sí. este ¿Con qué? Nada, simplemente simplemente eso, Marcelo. Esto es siempre un, un llamado, no mm -hmm. lo hacemos en términos personales, por no, supuesto. Que ojalá tuviéramos la oportunidad de hablar mano a mano, pero también entendemos que en muchos casos, y esto es algo que se hacía desde el nacimiento mismo del municipio de Burlingame, convocaron una conferencia de prensa. Sí. No cuanto menos, y uno, bueno, allí elige las preguntas que puede hacer uno. Eh, de alguna manera reconoce las que también pueden efectuar los colegas, así que me parece que sería importante tener esa posibilidad de hablar a micrófono abierto con el Intendente Municipal. Bueno, eh, ¿hasta acá llegamos? Hasta acá llegamos. ¿Hasta? Hay hay un, cierta fragancia a, a comida que claro, me está diciendo que estamos claro, llegando a casi la una claro. del mediodía. Eh, ayer, eh, como anticipo, ayer la tuvimos acá sentada a Iris este, Pereira de Avellaneda No me digas, la querida Iris La querida Iris con Pablo Ambrosetti, él la, la entrevistó y yo estuve auspiciando de, de operador Me parece muy bien este Y le encantó venir acá, este, se sorprendió por el tamaño del lugar y cómo... La imagen parece otra cosa, Le gustó tanto La magia de la tele hecha radio sí, y portal se, y todas las cosas Se sintió muy cómoda, este, es más, hasta le ofrecimos un, si quiere, una vez por mes Un, un espacio para que ella hable de la problemática de, de derechos humanos uh -huh. Desde las organizaciones, bien, ¿no es ¿cierto? Bien. También, así que este, todo eso, después anduvimos en el Club Casi Pesca también como un resumen de, de todas las cosas uh -huh. que pasan, porque lo cultural también hace a lo político. Sí, por Entonces, supuesto. Eh, fuimos a ver a la escuela Cogurio, y tiene que ver con, con, lo, con lo político también ahí. Es gente o, de Taekwondo, ¿no? Taekwondo. Viene, en, dentro de unos meses, el mundial en la ciudad de Ámsterdam. Actual que no se llama más Holanda, ahora se llama Países Bajos. Exacto. Eh, la delegación argentina va a estar integrada por 150 integrantes. De esos 150 integrantes... 12 son de Hurlingham y muchos de ellos son multicampeones del mundo y hablábamos con el entrenador uh -huh. y decíamos todos los países son medallistas sí. Argentina es potencia en uh -huh. taekwondo Sí, con una tradición enorme en ese deporte con es. una tradición enorme, hay muchos que se fijan si les toca con Argentina y dice que hacen UI porque Argentina entonces vos decís, el orgullo de tener chicos y chicas que son de Urlingan y que uh -huh. van a ir a un mundial ahora, a cada uno le cuesta 3.500 dólares. Claro, claro, es un desafío. Y este, andan buscando apoyos. Eh, esperamos nosotros que el que el municipio los acompañe, no te digo que le pague todo a todos, pero que ponga una moneda este importante para poder colaborar. Y veremos qué otras personas también pueden ir acercando a eso, porque que van a venir medallas que son de Hurlingham y de Argentina, la firma y el sello te apuesta Hablando de, de esas cuestiones de los apoyos, eh, el año pasado un deportista también de Hurlingham, del Club T6, de eh, no recuerdo en estos momentos su nombre, así que le pido disculpas, pero es entrenador en el Club T6, iba a participar en un torneo mundial también de artes marciales mixtas. Ah, mira. Eh, por supuesto que estaba buscando apoyos para poder viajar, porque obviamente para un deportista amateur todo esto es una cuesta arriba y es juntar mango sobre mango. Eh, no suelo cubrir deportes y mucho menos en, en el programa de radio en mp4 que tengo de lunes a viernes de 9 a 10 con darío Albano y pasó el chivo mm. pero me pareció que estar cerca de la gente del barrio de la gente de burlingame y por lo menos aportar desde lo que uno puede eh, hacerse eco de ese laburo anónimo estaba bueno y bueno charlamos nos encontramos de vi con una historia de vida apasionante siempre ligada al deporte y demás bueno este joven participó le fue bien, consiguió reconocimiento, consiguió algún que otro trofeo. Y me enteré la semana pasada que había estado con el intendente Damián Celsi. Ah, bueno. Eh, bueno, lo que pasa es que el encuentro con el intendente lo tuvo después de que volvió. No sé si en su momento lo acompañaron o no. está bien eh, Pero bueno, por lo menos lo recibió el intendente. Ojalá que esto se traduzca en apoyo, sobre todo en el apoyo previo. Acá lo que va a tener son 12 integrantes, de los cuales la mm. mayoría son múltiples campeones mundiales de taekwondo. Eh, así que eh, esperamos que tenga algún valor multicampeón mundial de taekwondo. De sí, no pares. es poco. No es poco. <risa> no campeones panamericanos, campeones sí, argentinos. Sí. De todo un poco tenés en ese grupo de la escuela Cogurio que esperemos... Puede encontrar este, el apoyo que merecen, cosa que después viste cuando vos andes por acá y dices, No, porque en Urlingan tenemos más campeones sí. mundiales. Bueno, van acá primero. Y la gente, primero. Marcelo, la gente que quiera ver la nota, las familias, los amigos de este grupo de deportistas, estos 12 integrantes de la delegación de 150 que van a participar del Mundial en Amsterdam, ¿cuándo lo puede ver? ¿Dónde lo puede ver? Eh, el lunes ya lo van a El lunes lo van a poder, a poder ver disfrutar. porque entrevistamos a los 12 eso es una Perfecto. nota larga cada uno dando su opinión las sensaciones de los más chicos le digo, mire, se lo voy adelantando cuando le preguntas qué significa para vos representar a Argentina a mí, que estaba del otro lado de la cámara me emocionaba uh -huh. luego decís, es la recuperación del espíritu deportivo sí, detrás claro. de los colores uh -huh. de la bandera. Ni más ni menos. Así que bueno vale la pena la semana que viene, engáñense con la hora de deportes, ¿no? Sí. Allí seguramente va a estar este testimonio. En lo que hace a mí, yo me despido hasta el próximo viernes siempre con la posibilidad, por supuesto de ir acortando los caminos y tomar algún atajo y meternos en algún momento también en la programación. Muy bien. Gracias gente, que tengan un buen fin de semana. Felices pascuas también para, para todos. Nos vemos. Nos vemos.